te encuentras el día de hoy, te doy la bienvenida a Bio Sabiduría Ancestral y te pido que te pongas cómodo para recibir esta guía para tu alma en los aspectos del amor y el dinero, para que encuentres aquí una respuesta, una frase que resuene en tu alma y toma nota. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar esta campanita lo cochona que está aquí abajo para que nos tengas siempre presentes en tu vida y no te pierdas estas guías maravillosas Leo, vamos a empezar, te voy a poner desde aquí, de este lado muy bien Leo estos momentos de cierres, de confusión de movimiento mira qué bonito Leo en tu presente en el amor Te piden que recuerdes que siempre estás en casa Y que el único lugar en donde vas a estar bien En donde vas a estar cómodo Es justamente en tu casa, en tu hogar Tienes la carta del hogar Deseo la veas de manera clara Hay habitantes, hay naturaleza hay una puerta que espera ser abierta por ti Y en este sentido esta carta te dice que el hogar está ahí donde se encuentra tu corazón Abre las ventanas, abre la puerta, deja salir esta, esta maravillosa emoción que es el amor Y no solo el amor en pareja, sino el amor a la vida, el amor a ti mismo Leo El tiempo es relativo Leo, hay mo es momento de hacer movimientos, la vida te está diciendo que viene un movimiento positivo en tu vida, sin embargo ya lo sabes, ya lo sientes, ya te diste cuenta que en esta relación hay que dar un paso, tomar una decisión importante, que no siempre significa seguir juntos. Y te invitan que recuerdes que estando en tu casa, conocerte, amarte, sentirte, reconocer tus emociones y quién eres, te va a permitir abrir nuevas relaciones que te empujen a ser tu más alta versión, a brillar, que compartan. Leo, eh, estos movimientos que has estado viviendo de un tiempo para acá, tu presente en septiembre Han sido para mostrarte quién estás siendo tú en esa relación ¿De qué manera te estás entregando? Si desde el miedo, con exigencias, con resentimientos, con dolor O desde el amor, desde la abundancia desde fluir como personas, cada uno en su camino y solo compartiendo la vida. Este movimiento de cabeza nos dice que ya es tiempo de cerrar estas relaciones que ya no te están sumando. O en las que tú ya no estás sumando también, Leo. La herramienta que tienes es la carta tocar fondo. y te dicen, Leo, ha llegado el momento de tomar la decisión de separar caminos puesto que juntos han llegado al final de este transitar por la vida como pareja y ojo, puede ser también, Leo, que se esté terminando una etapa solamente eso corresponde a tu alma ser escuchada ok, escucha lo que tu alma te dice si ya se terminó, se terminó y es momento de dar ese paso si ambos sienten que ya llegaron hasta el final es momento de agradecer por lo aprendido y emprender el camino cada uno por su lado. Y esto no es malo, Leo, al contrario, es bastante bueno para la vida de cada uno, porque de esta manera van a crecer como personas, van a crecer emocionalmente, y tú vas a poder regresar a casa. Nunca te has ido de ella, sin embargo, mentalmente has creído que te has separado de ti mismo, y te estás separando de la gente. En realidad no te separas, solamente hay movimiento, como... Cuando te subes al auto para ir a una fiesta Te mueves solamente del lugar de origen hacia el lugar de la fiesta Ok, pero no te separas, jamás te vas de ningún lado No te resistas a mantenerte Tienes la carta de la unión de cabeza en esta resistencia de mantenerte unido a una relación en la que ya por sí sola te está mostrando que no está ya dando para más, resistirte a mantenerla te va a estancar, ok? Se van a generar más resentimientos, más dolor, más lucha de egos. Más lucha de, de ego me refiero a yo puedo, yo resiento, haz lo que quieres, haz lo que yo quiero. Como, como si estuvieran estirando bastante, bastante sus vidas. No te resistas a, a, a, al movimiento. Porque cuando te entregas en el amor, en el amor genuino, cuando hay esta entrega de las dos partes, hay momentos de decrecimiento, sin embargo, fluyen juntos. Cada uno reconoce su lugar en la vida y se acompañan. ¿Ok? Se hace esta forma del corazón. Porque se complementan. No te resistas a soltarla, Leo. Porque... En esta resistencia le cierras las puertas a, la relación, a las relaciones verdaderas Y todos queremos experimentar en la vida lo verdadero Finalmente tienes el talismán de cabeza como regalo para ti Y te dice, siempre tienes una llave en tu interior que te dice hacia dónde ir Libérate de toda esta carga. Toma la luz que tienes en tu vida. Camina. Toma el camino hacia la libertad. Libera la carga. Esta chica está caminando sin carga, segura de sí misma, observando el camino, no forzándose. Está caminando a su ritmo, a su espacio lleva sabe que tiene una luz en su interior y que la puede compartir con los demás no te guardes Leo no te guardes en estas cajitas o en estas caparazones puesto que siempre estás en casa y tu casa te espera tu corazón está listo para mostrarte la maravillosa persona que eres y poder compartirte con personas más alineadas a la energía del amor, de la abundancia. Ahora es importante que recuerdes que si estás vibrando, depende mucho de, de la vibración en la que te encuentres, ¿ok? Si vibras desde el miedo y la carencia, este movimiento va a ser un movimiento rasposo, porque te resistes. Sin embargo, si fluyes y si confías en esta certeza de que estás siendo acompañado siempre por este poder superior, este movimiento, este brillo, estas nuevas relaciones, te van a poner una sonrisa de oreja a oreja, Leo. Y esto está bastante bonito, ¿ok? Vámonos con la parte económica, vamos a ver cómo estás vibrando en la parte económica, Leo. Leo, pido esta guía para tu alma, para ti, a través de Biosabiduría Ancestral y este oráculo para que recibas la guía, la respuesta o la frase que eleven a tu alma. Si está aquí la solución para ti, ¿por qué no compartirla? Muy bien, vamos a ver. Tienes una llave maestra <ríe> extra. Leo, vienes con propuestas inesperadas que te van a llevar a un equilibrio económico bastante, bastante bueno a lo largo de este mes. Y me refiero a que estas propuestas son como semillas que puedes empezar a sembrar para que la cosecha sea bastante productiva, bastante fructífera para ti vienes de, una equil equil de un equilibrio, de un sentimiento de equilibrio económico okay. puede ser que te sientas cómodo, te sientas bien en este lugar o en este, en este empleo en donde te encuentras y esta tranquilidad te está abriendo las puertas para nuevas propuestas, nuevos proyectos dale rienda suelta a tu creatividad porque de esta manera en la que tú le des rienda suelta a la creatividad, a, tu, a tus estrategias, nuevas estrategias, nuevos conocimientos, te va a permitir, tienes el arroyo mágico de cabeza como herramienta, y esto es, si tú le das rienda suelta a tu creatividad y te pones en marcha, estas nuevas propuestas no solo van a darte beneficios económicos, sino de crecimiento de crecimiento que te va a permitir estarte moviendo y llevar una calidad de vida bastante equilibrada. No te resistas al movimiento, no te resistas a abrirte a estas posibilidades. Puede ser que llegue un momento en el que sientas que estás estancado porque ante esta estabilidad o este equilibrio puedes llegar a tender a caer en la pereza de moverte, de proponer, puesto que ya estás cómodo y ya todo está siendo perfecto en tu vida, y entonces de repente pueden llegar estas ideas perezosas de ocultarte, de, de no mostrarte, de no compartir información, entonces te recomiendan, fluye y evita esta pereza, porque vienes... Vienes a Conocerte Descubrir estos dones que tienes Ocultos Como resultado de este equilibrio En el que te sientes, ok No es malo este equilibrio Ojo, no estamos, estas cartas no te dicen Que es malo el equilibrio Solo te dicen que puedes llegar a caer En una zona de confort Y pereza, y pereza en la que ya no te sientas con estas ganas de crecer. ¿No? Y bueno, eso puede bloquear tu crecimiento espiritual y económico. Ahora, esta carta del desierto seco nos habla justamente de estas de perdón, de estas nuevas opciones, de estas nuevas semillas que si tú le haces más caso a la pereza y al ego, de la zona de confort, pues se van a secar y se van a ir, las vas a ver como, como si se fueran, ¿no? a lo lejos, te recomiendan mantenerte en acción, en acción constante, abre tus alas y finalmente como regalo para ti, la llave para abrir tus alas es, sé detallista en esta claridad, para que tú tengas claridad, sé detallista, no des las cosas por hecho, no... En el sentido de los nuevos negocios o de los negocios, leo, revisa los detalles, revisa qué te comprometes o cuáles son las cláusulas, las letras chiquitas del contrato para que tengas esta claridad de qué es lo, cuál es el resultado que vas a obtener. Si es una persona que está buscando empleo, revisa bien en las. En el abanico de posibilidades y de oportunidades que tienes en la vida y que te muestra la vida, revisa bien cuáles son las que vibran en tu alma, ¿ok? No te vayas por las que mentalmente te dicen vas a tener más dinero y te truenes yéndote sumamente lejos o teniendo que mover muchas cosas en tu vida que por hoy están bien. Entonces, revisa a detalle qué es lo que le estás Dando rienda suelta, ¿ok? Esta carta no es negativa. Todo lo contrario, una vez que tengas esta claridad, sabrás qué decisión tomar y esa decisión te va a elevar y va a impactar tus finanzas de manera bastante positiva con estas nuevas oportunidades que se te están presentando. Evita la zona de confort, evita la pereza, deja fluir esta creatividad que ya está incluida en tu vida, para que esta sensación de, de equilibrio, de abundancia, se expanda. Leo, muchas gracias por estar con nosotros, te invito a suscribirte, darle like, activar la campanita y nos vemos en tu siguiente guía del alma.